¿Cómo cuidar de las pezuñas de vuestros cerditos? Las pezuñas de los cerdos son una de las partes de su cuerpo más delicadas porque si están torcidas o mal formadas o descuidadas eh, pueden llegar a provocar problemas de pisada y tanto en las articulaciones y en las patitas de los cerditos. Eh, porque imaginaros, si pesan 30, 40, 50 kilos eh, apoyado en un puntito así de uña pues todo eso tiene que soportar el peso así que tienen que estar eh, rectas y, y bien formadas. Para que os damos una idea, esto es una uña mal formada como veis este cerrito, bueno, pues eh, no se les ha cuidado las uñas, no se le ha cortado y como las uñas tienen como una forma así, pues al final han crecido tanto que se han chocado y una ha tenido que pasar por encima de la otra quedándose así, encurvadas. Y eso es muy, es muy malo para el cerrito porque le provoca problemas de pisadas y puede provocar problemas en las articulaciones. Y este es una onpezuña. Un bien cortada, que está bien, no se chocan los lados y está correctamente cortada. Para la gente que tiene cerditos como yo, que en un entorno urbano, el hecho de que anden sobre la acera y sobre el cemento les desgasta bastante las uñas, por lo tanto no hay que cuidárselas demasiado, demasiadas veces al año. Yo a Maya se las arreglo tres o cuatro veces al año máximo porque es que no hace falta más porque se les gastan solas y aparte tampoco le crecen muy rápido. En cambio, si son cerditos que viven en entornos rurales, que, tienen, que están siempre en la hierba o en la tierra, pues habrá que cuidarse de más a menudo. los pequeños de los cerdos tienen diferentes partes. Primero tenemos los dígitos auxiliares, que son esos dos deditos que tienen los lados que sirven para eh, proporcionarle mayor agarre. Luego está el talón, que es como una pequeña almohadilla Luego la suela, que es lo que viene a ser la parte donde apoyan directamente contra el suelo. Y alrededor de la suela está la línea blanca, que le crece y que es la que hay que recortar. Para cuidar de las uñas de malla uso tres instrumentos diferentes. El primero es este corta uñas. A ver si os enseño. Es un corta uñas y más de perro que podéis encontrar en cualquier tienda de animales. Eh, lo bueno es que corta bastante bien. Lo malo es que la pezuña de malla es bastante más ancha y entonces pues, no cabe aquí. Lo único que cabe es, son sus uñas auxiliares, las uñicas de atrás, que eso sí que caen perfectamente aquí, las corto y súper bien. Luego, el otro instrumento es simplemente una lima, como de perro, que uso, bueno, una vez que corto eh, las pezuñas con de corta uñas, eh, con esta las limo y las dejo, las dejo lisas. Y luego encontré otra cosa también, que bueno, que ya se me ha roto, pero que quería enseñarosla, es un es una lima eh, eh, eléctrica que funciona con pilas simplemente es como una lima y dejas la uña del perro del gato ahí, tiene un tapón además especial con agujero, entonces metes la uñica de tu perro aquí, le das y lo lima eh, lo malo es que es un poco frágil y se me ha soltado esto y lima súper bien, es lo que mejor me ha limado las uñas de Maya, pero eh, le asusta a Maya porque cuando le rozo con la uña hace con bastante ruido, le hace un poco de vibraciones y se asusta. Entonces tampoco lo uso mucho porque se asusta y no quiere. Ahora voy a arreglarle las uñas a Maya para que veáis cómo lo hago. ¡Eh, ¿o qué haces? Venga, Maya, que vamos a arreglar las pezuñas. Vamos, a mate... Así, ah, muy bien La verdad es que Maya está súper acostumbrada Porque si se acostumbra de pequeñitas a ella le encanta Que le arreglemos las pezuñas Porque significa hora de masaje gratis Muy bien, a ver Vale, sus pezuñas no están súper largas Pero un poquito sí Sobre todo hay que recortar aquí Para que no se metan más para adentro Pero por ejemplo se ve muy bien En esta pezuña de aquí Aquí se ve muy bien este cacho, ¿ves? Que es uña, al ser rosa, se ve bien. Que aquí es transparente, esa es la uña, lo que es la línea blanca, que es lo que hay que cortar. O sea, habría que cortarle todo esto. Y las otras también hay que recortarlas porque están largas también. Y bueno, hasta dentro de un par de meses o tres No tendré que volver a arreglárselas Si os ha gustado el vídeo, pues me alegro <ríe> Y dadle a like Y no olvidéis suscribiros en el botón rojo de abajo O en el cerdito de la esquina Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!